Vamos con tres noticias de fútbol internacional. Empezamos por Leo Messi. El astro argentino Lionel Messi no tuvo participación en el encuentro ante el Benfica de la Champions League debido a una lesión. Sin embargo, acompañó a su equipo desde un palco del Parque de los Príncipes, donde estuvo acompañado de celebridades. A través de las redes sociales, la figura del Paris Saint Germain compartió una foto junto al actor británico Kit Harrington, quien interpreta a Jon Snow en la serie Juego de Tronos. En dicha publicación también aparece su esposa Antonella Rocuzzo. Además de Jon Snow, Anto y Messi compartieron un momento con su compatriota. El ex futbolista del Boca Juniors Sebastián Bataglia, quien estaba acompañado de su esposa. La leyenda del cuadro Ceneice está de vacaciones por Europa y aprovechó para visitar a su amigo Leo Messi y disfrutar del encuentro entre el Paris Saint Germain y Benfica que terminó con empate 1-1. El francés Kylian Mbappé adelantó a los parisinos Joao Mario rescató la igualada para los portugueses. El astro argentino Lionel Messi dejó de lado el fútbol y se abrió para hablar de lo duro que fue mudarse de Barcelona a París. El rosarino aseguró que su familia sufrió mucho por el temor de cómo iban a sentirse sus hijos en la nueva vida. Messi junto a su esposa Antonella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 para hablar sobre sus otros dos hijos, Tiago es tranquilo, nada que ver con Mateo, es un fenómeno, es buenito. Y Ciro, quien es más cercano a Mateo, le copia mucho a Mateo y se pone en contra del más grande. Y es que aquí podéis ver precisamente a Leo Messi con Antonella Rocuzzo y el actor británico. Vamos ahora a hablar del comentario del tertuliano del chiringuito y exjugador jugador de Real Madrid, Guti, sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé o de Erling Haaland por el Real Madrid. Después de dar plantón al Real Madrid y renovar con el Paris Saint Germain hasta 2025, Kylian Mbappé quiere salir. El futbolista no está cómodo en el Parque de los Príncipes y, según las últimas informaciones, pretendería hacer las maletas este mes de enero. No quiere siquiera esperar que se acabe la 22-23. El equipo blanco se quedó con las ganas en su día de fichar al atacante, pero ahora Ahora mismo no tendrían sus planes hacerle sitio en el Santiago Bernabéu. Guti dijo en el chiringuito que espera que la entidad no se lance a por él de nuevo tras las calabazas del verano pasado. Prefiero que venga Haaland al Madrid antes que Mbappé, comentó. Debe centrarse en jugar al fútbol y olvidarse de lo demás, añadió el mítico exjugador del Real Madrid. Víctor Sánchez del Amo, también con pasado merengue, le cerró las puertas a Mbappé en la casa del fútbol de Movistar. El Madrid no le necesita, es un jugador impresionante. Eso no lo pongo en duda, pero su llegada descolocaría muchas cosas que están bien ahora mismo. Tiene calidad para jugar en el Madrid o donde quiera por el pedazo de futbolista que es, pero no lo veo necesario, punto Por tanto, Guti que prefiere a Mbappé que a Haaland. Y ya para acabar vamos a hablar de un mensaje muy autocrítico de Luis Suárez al que no le están saliendo bien las cosas en su etapa nacional. Luis Suárez, el delantero y principal figura de Nacional, analizó el momento de los tricolores en el torneo clausura, en el que llevan cuatro partidos sin ganar todos con empates en las últimas cuatro presentaciones. No logramos el resultado que queríamos, pero el objetivo sigue siendo el mismo, dijo el pistolero tras el 1-1 ante Defensor Sporting en el Gran Parque Central. Nacional comenzó arriba en el marcador, pero pudo aguantar la diferencia y Defensor Sporting lo empató. Incluso, los violetas llegaron a pasar en el marcador por 2-1, pero el gol fue invalidado dado por el VAR. Somos conscientes que no estamos respondiendo de la forma que queremos dijo Suárez, quien lleva cuatro partidos sin marcar, siendo su último tanto el 10 de septiembre ante Plaza Colonia. Confío en este grupo y lo vamos a sacar adelante, a trabajar y mejorar que todos juntos podemos, agregó el delantero, de cara a lo que viene, los últimos tres partidos de Nacional por el clausura en lo que buscará el título del torneo y asegurar la anual. Los próximos encuentros de los tricolores serán ante Albion, este jueves a las 19 en el estadio centenario luego con cerrito en principio también en el centenario y el domingo y luego ante danubio en el gran parque central